Bueno, pues por parte de NetApp, la verdad es que aparte de la tecnología que hemos estado viendo un poco en la mesa, de que aportamos la diferenciación tecnológica, que yo creo que es algo importante para todos, eh, una de las cosas que también nos gusta destacar siempre es nuestra estrategia de canal, porque realmente, como hemos comentado, pues aparte de la tecnología que está ahí, que, que es necesaria y es una diferenciación, pues también es muy importante estar cerca del cliente, y yo creo que el, que el canal que tenemos, y especialmente el canal que tenemos en España, nos da esa posibilidad de tener el, la mayor cercanía posible a, a nuestros clientes, el mayor conocimiento de su problemática y el hacer que todo eso se coordine con las posibilidades tecnológicas que tenemos pues, tanto en ETAR como en otros fabricantes. Y yo creo que realmente esto es lo que más nos diferencia junto con nuestros partners y que lo que nos permite ser más eficientes ya no solo por tecnología sino en la solución global cuando uno de nuestros clientes acompañado de cualquiera de nuestros partners pues, va a ponerla en marcha y a obtener el mayor beneficio de, de los equipos.